Yo estoy realmente re agradecida con las marcas y eso porque, posta, eh, hay gente mala que vi comentarios como que ponían, ay, ¿quién se cree de Lady Di? Primero que nada les quería decir como, a ver, si no sabes no opines. Pero dije, nada, ¿para que me voy a calentar? a contestar? No te metas. Yo no trabajo de esto desde, hace, desde que salí. O sea, yo trabajo de, de, de esto, de esto, no sé, desde antes de entrar a la casa. Soy influencer hace mucho. Obviamente que no es lo mismo trabajar solamente en Corrientes. Trabajaba con marcas acá también, mm -hmm. pero no era lo mismo. Pero yo, yo sabía, ¿entendés? Imagínate que en ese tiempo se cobraba ya buena cantidad de plata. O, obviamente que ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores que antes, Total. lo tengo que cobrar, ¿entendés? La gente habla porque no sabe y porque Obvio. es gratis. Entonces dije, bueno, que hagan lo que quieran. Y si les gusta bien y si no también, porque son mis precios y lamentablemente eh, la que puede, puede. El número de seguidores crece exponencialmente para cada participante. Constanza Romero, por ejemplo, ya llegó a 1.600.000. Tiago está cerca de los 800.000, y Alexis, el conejo, ronda los 700.000, por citar solo algunos ejemplos. Pero, ¿cuánto facturan realmente los que van saliendo de la casa? Aquí van algunos números estimativos y promedios de lo que cobran los hermanitos para publicitar, promocionar o dar a conocer productos, lo que sea, básicamente. Posteos. 250.000 cada historia. Puede ser video, boomerang o foto. 600 cada foto horrible en el inicio, canje. 50 cada... más los productos que manden. 200 cada foto horrible en el inicio, más productos que manden. 200 cada TikTok. 50 cada tweet. Como se ve, un negocio redondo para ellos, que además implica un rotundo cambio de vida, que algunos aprovechan al máximo y otros no tanto. Como dijimos anteriormente, la abanderada de esto sigue siendo Coti. La joven modelo tiene sus redes estalladas de publicidades y marcas, y por ahora es la que más factura. ¿Qué pasará con los otros grandes participantes del reality? Alfa, Marcos, Romina, Daniela, Julieta. Cuando salgan, ¿cuánto más le durará la buena racha a los hermanitos? ¿Podrán sobrevivir al medio? Ejército son nuestras redes sociales y hoy vamos a contestar todas sus preguntas. Así que pueden mandarnos ahí, arroba al ejército Alam, se la van a tener que jugar. A vos ¿nasa que te cuesta, vas a tener que contestar todo lo que te preguntas. Todo, ¿eh? todo lo que todo, quieras. Todo. todo lo que quieras. Sí, Gay, okay. vos también. también. Me buena. encantó eso. Buena. Ya, últimos días de la chica. Sí, sí. Fernanda se nos va. Sí. No en Enet, no en febrero. No, no, no me voy todavía, pero me voy de LAM. Tengo un montón de preguntas. Para mí. Por ese viaje, sí. tan intrigadísimo Terrible. Ahora te voy a preguntar. Y con Menero también, últimos días, sí, hasta el 31. Más. No tiramos tantas cartas. Pero feliz, feliz de vivir esta ¿La pasaste bien? Muy bien. ¿Te trataron bien? Como una reina. Como una reina. La verdad que sí, desde las maquilladoras, pero esto lo tengo guardado para... ...para el último día... Claro. Claro. decirlo el último día... ¿Ah, me estoy adelantando? Eh, no, digo que tengo guardada. el No te esperes un discurso... Por, claro, <risa> todo. Bueno, claro. entonces... ...hago claro. no algo fuerte... romay... No, pero pues, te... de verdad, de verdad... ¿La pasaste todo, todo, bien? Todo la pasaste bien bien? muy bien... Sí... <ríe> ¡Bárbaro! <Partilo>. <ríe> <risa> <shoe> <risa> Pasaron cosas, pero bueno... Pasó de todo, pasó de todo... ...y vamos a contestar de todo... ...así que pueden escribirnos... ...arroba a el ejército del AM... ...y también a nuestra línea de Chimentos... ...1163606148... ...pueden mandar... Preguntas ahí. Tenemos varias. Bueno, estábamos viendo el informe de las cotizaciones de los GH. Coti. a la cabeza. Eh, obvio, hay que ver qué pasa con los demás cuando salgan. ¿no? ¿Está chequeado que mil por un posteo? Pide. Esto es por el... Por el Pide. Después, viste, te, te doy 300, bueno, adentro el posteo. por la cantidad de seguidores que Vos sabés cómo es. No?